El 8 de abril hará un año en que Ignacio Lula da Silva, conocido mundialmente como Lula, está recluido en un penal de Brasil supuestamente por corrupción. Lula, el menino de la rúa, el niño de la calle, que había repartido periódicos por las peligrosas calles de Sao Paulo y después líder de un izquierdista sindicato, se convirtió casi milagrosamente en el año 2003 ...en el presidente del país más desigual y también más poderoso y rico de América Latina... ...y después su compañera Dilma Rousseff continuó con su mandato presidencial... ...hasta que un juez, Sergio Moro, lo llevó a prisión. Este juez, que había jurado que nunca se metería en política... ...es hoy el ministro de Justicia del gobierno del presidente Bolsonaro... ...el flamante y ultrarreaccionario nuevo presidente un antiguo oficial del ejército expulsado por mal comportamiento. A pesar de los enormes avances en desarrollo y lucha contra la desigualdad que ha tenido Brasil durante los años de la presidencia de Lula, la derecha más extrema y más abierta a posiciones de servidumbre neocolonial con los Estados Unidos y con las multinacionales ha triunfado y ello no se, no se puede explicar sin el factor religioso. El lema de la campaña de Bolsonaro fue... Brasil sobre todo y Dios sobre todos. En efecto, en lo que va del siglo XXI, los vínculos entre la política y la religión se han intensificado en la mayor parte de los países de América Latina. Los más diversos partidos políticos hacen articulaciones y alianzas estratégicas, especialmente con iglesias evangélicas. El protagonismo evangélico en política electoral ha mostrado un auge inédito reciente en países como Costa Rica, Colombia, Perú o Brasil. En las elecciones nacionales de Costa Rica, el líder y cantante evangélico Fabricio Alvarado disputó la segunda vuelta como candidato a presidente. En octubre del año 16, el resultado negativo del plebiscito que sellaría los acuerdos de paz con las FARC tuvo en el voto opositor de los evangélicos un factor de gran importancia. En las elecciones nacionales del 16 en Perú, la candidata Kik Keiko Fujimori pasó la segunda vuelta con el apoyo de importante sector de las iglesias evangélicas conservadoras en materia de derechos de minorías articuladas en torno al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. En Centroamérica la política está infectada de religión por todos los lados. En Brasil hay más de 42 millones de fieles evangélicos y el apoyo de los líderes evangélicos a Bolsonaro ha sido crucial. ...para que éste haya podido tomar el poder el 1 de enero de este año. El pastor José Wellington, presidente mérito de la Iglesia Asamblea de Dios de Brasil... ...declaró su apoyo incondicional a Bolsonaro con las siguientes palabras. De todos los candidatos, el único que habla el idioma del Evangelio es Bolsonaro. No podemos dejar que la izquierda vuelva al poder. El obispo Edir Macedo, líder máximo de la Iglesia Universal del Reino de Dios... ...también declaró su apoyo a Bolsonaro... En el año 2016, Bolsonaro fue bautizado en el río Jordán por el pastor Everaldo de la Iglesia Asamblea de Dios y anunció su precandidatura a la presidencia como una misión de Dios. En diversos escenarios y momentos, la campaña de Bolsonaro fue presentada como un designo de Dios. Las lecturas mesiánicas de su candidatura corrieron paralelas a sus discursos violentos e intolerantes. En los minutos siguientes a la confirmación de su victoria electoral... ...se realizó una oración de agradecimiento a Dios... ...hecha por el pastor Magno Malta. En sus palabras, Malta afirmó que sólo a través de Bolsonaro... ...Dios podría librar al país de los tentáculos del comunismo. En sólo dos meses la de presidencia, Bolsonaro ya ha tomado buena nota... ...y sus primeras medidas han sido depurar la administración brasileña... ...de funcionarios de ideas socialistas o comunistas... La segunda medida ha sido vender un millón de inmuebles del Estado y poner a la venta multitud de bienes públicos y concesiones administrativas sobre las redes de transporte y redes energéticas. Como ministra de la Mujer y de la Familia ha puesto la pastora evangélica Damaray Salves, que pronunció la siguiente frase entre aplausos fervorosos de sus seguidores mientras juramentaba su cargo. Es una nueva era en Brasil. Los niños visten de azul y las niñas de rosa. Y la secretaria de Estado de Educación, también una pastora evangélica, ha declarado en una locución televisiva que la enseñanza en Brasil se fundamentará de ahora en adelante en la Biblia cristiana. En el gobierno Bolsonaro, de 22 ministerios, nueve son ejercidos por militares y cuatro por pastores evangélicos. Lula sigue en la prisión seguramente pensando que él mismo, en su ascenso al poder, tuvo que recurrir al apoyo de estos mismos evangélicos que hoy son los que le mantienen preso. En México, el nuevo presidente López Obrador, el más progresista e inteligente de todo el continente, está dando torpemente el apoyo a las iglesias evangélicas, abriendo las puertas para que colaboren en miles de programas sociales por todo México. Además, los evangélicos están presionando a López Obrador junto a los católicos para que se reforme la ley que prohíbe dar concesiones de radio y televisión a las organizaciones religiosas. El ascenso de la ultraderecha unida a la religión no solo está ocurriendo en Brasil. En nuestro país, el partido ultracatólico Vox puede condicionar la formación de un nuevo gobierno. Pero ya la sociedad se empieza a dar cuenta y este mes de abril, el día 7, Europa Laica saldrá a la calle en Madrid alertando por el auge de estos partidos ultramontanos que amenazan con barrer las libertades personales y las libertades públicas. Ayer también en Madrid el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista ha presentado 110 compromisos electorales y lo que hemos visto es falta de ambición. Es verdad que anuncia algunas medidas de solidaridad y tendentes a la igualdad, pero muy tímidas. Así, por ejemplo, cuando se promete una renta mínima vital se asocia a la erradicación de la pobreza infantil, con lo cual ya vemos que esa renta mínima vital es para familias o personas con hijos, pero no para todas las personas. Igualmente la formulación de la actualización al IPC de las pensiones es ambigua y así muchas otras medidas que se enuncian con una ambigüedad calculada, algo así como OTAN de entrada no. ...pero a nosotros nos interesa sobremanera la enseñanza... ...y más allá de algunos propósitos de buena fe... ...no encontramos ninguna mención a la escuela concertada... ...ni a la premeditación de la enseñanza... ...ni a la asignatura de adoctrinamiento católico... ...lo que encontramos en el capítulo de enseñanza... ...es una falta de ambición... ...abandonando del todo la idea de escuela universal pública y laica... ...en el ámbito de la libertad de conciencia... ...si es verdad que se indica que se promoverá... ...una ley de libertad de conciencia... Estas asocia extrañamente a la promoción de la tolerancia entre las religiones. Pero lo más llamativo es que en este extenso documento de 50 páginas no se diga una sola palabra de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. ¿Un olvido sin más o un olvido intencionado? Que lo sepa bien Pedro Sánchez, mientras España tenga firmado un concordato con el Vaticano, España no, va a seguir siendo, no seguirá siendo ni, ni lo será un país moderno. Va a ser difícil avanzar si no hay más ambición. Desgraciadamente, a la izquierda del Partido Socialista, en un ejercicio de total responsabilidad, la izquierda se presenta fragmentada electoralmente en muchas de las circunscripciones y en muchos municipios.